Ir por los refrescos. Mira esta fotografía que aquí queda demostrado, precisamente. ¡Ah! De Daniel Bautista, medallista olímpico. Primer lugar yo, pues ahí obviamente con el trofeo en mano, 2K. Entonces es poquito, ¡Ah! es poquito, pero es algo. 2K, hambre te la bañas. Eso es lo que camino yo de, del metro a mi casa. Oye Rafa, pero algo corriendo, corriendo, ando ando ando corriendo ando a ver si es cierto. Porque si es así, entonces te vamos a grabar, ¿eh? queremos verte correr